UADC informa. Calidad académica. El proyecto Cultura de la Participación Ciudadana y Comunitaria fue creado por alumnos del primer semestre de la Facultad de Jurisprudencia con el objetivo de informar y promover entre la comunidad universitaria la importancia de la participación ciudadana. Tras detectar la poca disposición o falta de difusión de información que permite a los ciudadanos acercarse a organismos públicos para hacer valer su derecho a la participación en temas electorales, los estudiantes optaron por gestionar conferencias dirigidas a la comunidad estudiantil de la UADC para inculcar la cultura de la participación ciudadana y propiciar un cambio benéfico en la sociedad en general. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unidad Torreón convoca a cursar el Seminario Permanente de Formación en Procesos de Investigación Interdisciplinaria. Está dirigido a docentes, investigadores, estudiantes de licenciatura y posgrado y tiene como objetivo crear un espacio de formación en el que se puedan discutir temas y fortalecer la formación epistemológica. La fecha límite para inscribirse es el 14 de diciembre a través de los correos lerins.varela.uadc.edu.mx y seminario o comunicarse a los teléfonos 871-712-5521 y 871-712-5465. La Escuela de Sistemas Unidad Torreón convoca a los alumnos del plantel a participar en el concurso para elegir el logo, lema y mensajes de la trigésima semana académica, cultural y deportiva. Los interesados pueden visitar las redes sociales de la Escuela de Sistemas arroba Sistemas Torreón UADC donde se encuentra publicada la convocatoria. Podrán presentar un máximo de tres propuestas, y la entrega en forma empresa podrá realizarse hasta el día 20 de enero. Deberán de enviar únicamente los logotipos a los correos vimur6703 gmail.com y carolina.meléndez arroba Cultura la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila Invita a la comunidad universitaria y público en general A disfrutar del concierto Sueño de Navidad El próximo viernes 13 de diciembre a las 19.30 horas en el Centro Cultural Vito Robles La entrada es un juguete, ropa para niños y o cobijas, nuevos o en buen estado Lo recaudado se entregará a comunidades vulnerables del municipio de Arteaga se presentarán el cuarteto de guitarras, el trío delirio y el grupo Andrómeda, interpretando los tradicionales temas navideños. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.